очку <laughs> <laughs> esta firma, no sueles aguardar a Tomás. que te pase no poder a ver estas chuladas. No puedo Woo! <laughs>